9.11 Práctica lo aprendido, ya sabes, la recomendación número uno es que usted no se quede con el conocimiento teórico, por favor, una vez finalizada esta lección, ponga manos a la obra, haga esta tarea por el bien suyo, de su familia, de sus colegas, de sus amigos, ya que no hay nada más frustrante que saber que está ocurriendo una emergencia, que hay una situación que usted necesita pedir ayuda, y no hay nada más frustrante saber que usted ni siquiera sabe a dónde pedir ayuda, y para para nosotros como paramédicos no hay nada más triste que saber que llegamos a una emergencia y que llegamos tarde porque usted no supo a dónde llamar. Si usted no sabe dónde llamar y llama a otro municipio, llama a otro organismo, ese organismo no tiene la jurisdicción para poder ayudar, ese organismo se va a comunicar con este otro servicio de emergencias. Mientras que sucede todo esto, sucede una cadena de llamadas en la cual se pierden tiempo, se pierden minutos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte muerte de una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, una enfermedad de aparición súbita o un accidente. Punto número 2, escriba, comparta y enseñe el número de emergencias una vez que ya esté confirmado. A sus familiares y amigos. Entonces, no solo sirve que usted tenga el número de emergencias, por favor, usted le va a enseñar a sus amigos, a sus familiares, cuál es el número de emergencias de acuerdo a la jurisdicción o al sitio donde usted se encuentra. No hay nada que sería más triste que usted estar en su lugar de estudio o trabajo y saber que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, mensajes al WhatsApp, y usted va a contestar y se va a a dar cuenta que le están reportando que su familia tiene una emergencia que se intentó suicidar que tiene un desmayo que está convulsionando y que lo estén llamando usted cuando en realidad sus familiares y amigos no lo deberían llamar a usted deberían llamar al organismo de respuesta de emergencias más cercano porque de qué sirve que los llamen a usted si usted está trabajando acaso usted puede desplazarse de donde está trabajando o estudiando al sitio a su vivienda de manera rápida para para poderle ayudar probablemente no entonces esa es la reflexión profunda que hay que hacer sus familiares y amigos su comunidad también debería saber a dónde llamar esto hace parte de la lección práctica lo aprendido si no tomas cartas en el asunto sería demasiado triste que usted necesitase la ayuda o sus familiares y que no supieran a dónde y cómo reportar una emergencia práctica lo aprendí. Enseña a sus familiares y amigos cómo reportar adecuadamente una emergencia. Una de las situaciones más tristes que puede existir es que un adolescente llame al número de emergencia a fingir que está sufriendo un accidente, que está sufriendo una convulsión, cuando en realidad no está sucediendo nada, porque se despachan recursos, se despachan ambulancias, organismos de socorro, a atender esta situación y cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que perdimos tiempo y simultáneamente como yo ya les expliqué podría estar sucediendo una emergencia de riesgo vital en otra zona de la ciudad, o sea el que juega con el número de emergencias juega con la vida de las personas entonces usted debe ser el principal abanderado en saber cuál es el número de emergencias saber reportarlo y saber compartirlo con sus familiares con sus amigos para ver si de esta manera rompemos con esa cadena de mala cultura y mala información no estoy bravo estoy apasionado porque de verdad recuerdo los muertos recuerdo las emergencias y este curso no puede ser un curso más este curso debe marcar la diferencia por favor Ayúdenos, ayúdenos. No se quede con esta información, compártala. Practica lo aprendido. Escriba en su teléfono celular el nombre del contacto en caso de emergencia, empezando por la letra AA, por ejemplo, AA papá muchas veces las personas tienen accidentes desmayos, convulsiones pierden el conocimiento o tienen demencia o tienen alguna alteración de su sistema neurológico y no son capaces de hablar, no son capaces de decir a quién deberíamos notificar nosotros de sus familiares Imagínense que su sucede una emergencia y su mamá es bien nerviosa su mamá es bien ansiosa y que de pronto usted esté desmayado y alguien tome el celular y llame a su mamá y le diga, ay vea que es que eh, eh, su uh, hija eh, está en estos momentos en el hospital Y su mamá se infartó Que ya ha ocurrido Ya ocurrió en una clínica En cierta clínica estaban con un paciente el paciente estaba muy mal Y entró en paro cardiorrespiratorio Alguien llamó a la esposa del paciente y le dijo Vea su esposo acabó de entrar en paro cardiorrespiratorio La señora muy ansiosa se infartó El señor que estaba en la clínica Pues le hicieron reanimación cardiopulmonar Lo sacaron del paro y sobrevivió Y a la señora que llamaron a la emergencia se infartó entró en paro y se murió entonces por favor siempre debemos tener un contacto de número de emergencia personal al cual le van a reportar la situación si usted es una persona a la cual le van a reportar la emergencia usted es una persona absolutamente importante para aquel que lo guardó a usted en su número de celular como llamar en caso de emergencia ya con esto vamos por finalizada la sección práctica Sección Recorderis Ya sabes que en esta sección haremos una breve recapitulación de los aspectos más importantes. Al finalizar esta lección, usted ya tiene que estar en la capacidad de Identificar el número de emergencias más cercano donde usted vive, trabaja o estudia. Usted también estará en la capacidad de Reportar cinco aspectos de la emergencia de manera completa al radiooperador del servicio de emergencias médicas. Los dejo con un breve video de recapitulación. Chao. 911. Número de emergencia.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 Número de emergencia 911. Sección neuroconexión. Bueno, era evidente. ¿Cuál es el número de emergencias? Esa es la labor más importante. Obviamente no se la puedo preguntar en el examen, pero me queda para la vida, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Escriba 6 datos fundamentales a la hora de reportar una emergencia, ese sí lo tiene que apuntar súper bien porque fijo cae en la evaluación final. Yo creo que por esto vamos por finalizado la lección número 3 del módulo número 1, número de emergencias, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y prepárense porque esto se pone bueno, bueno. Ya siguen cosas muy buenas en la siguiente lección, nos vemos, chao. No 11